Vale, entonces vamos a aprender a cómo subir una aplicación de React.js a Nullify de una manera muy rápida y muy sencilla. Una vez tenga la aplicación web, en este caso yo tengo una, un dashboard de ejemplo eh, que tiene, digamos, rutas, tiene lo básico de React, es un dashboard de React. Y nos vamos a dirigir a app.nullify.com, que es una URL que se la puede dejar en la descripción del video. Eh, van a crear su cuenta si aún no la tienen. Bueno, aparte de Nellyfy, tiene varias herramientas, tiene Sites, tiene el estado de builds, que es la parte donde tú verificas si fue completo, si falló o si hubo algún error con tu build. Eh, digamos, tiene plugins, tiene domains, pero eso lo podemos ver en, en el video más a fondo de Nellyfy. En este caso, entonces tenemos la, nuestra aplicación de React. Vamos a ir a, a Sites, vamos a añadir un nuevo sitio y, importante, pues... Eh, Tener el sitio que creaste, al menos en GitHub, para vincularlo con Netlify. Es la forma más sencilla para hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a importar eh, un proyecto existente de un repositorio Git y lo puedes hacer con GitHub, con GitLab, con Bitbucket y con DevOps de Azure, ¿vale? En mi caso será con GitHub, lo tengo por acá, nos autoriza y vamos a buscar, en este caso se llama dashboard, vamos a buscarlo por acá se llama dashboard, arrancas y por acá tienes configuraciones básicas de, eh, del build que vas a hacer en este caso vamos a hacerle un deploy site de inmediato y va a mostrarte esta pantalla tiene tres pasos uno que es haciendo un deploy de tu sitio otro, el segundo paso es setear un custom domain para tu sitio y otro, asegurar tu sitio con HTTPS mientras esto sube nosotros podemos ir a de settings A build y deploy Es muy fácil Y aquí eh, podemos configurar eh, La rama con la cual se va a hacer Los deploy automático. ¿Cómo así que los deploy automáticos? Los deploy automáticos suceden Que cada vez que hagas un push A la rama que tengas mencionada Aquí se va a hacer un deploy automáticamente Esto es súper genial Solamente tienes que esperar unos minutos y ya quedará listo para mostrarlo en, en tu URL. Para saber qué URL le corresponde a tu sitio, pues lo puedes ubicar acá y él va a ir cargando todo tu sitio acá. Si pueden ver, acá está en localhost y acá es donde va a quedar en la web. Una vez que de, has hecho el deploy, tú puedes... Eh, bueno, antes de eso, puedes entrar a, a Netlify y ver todo el log que está haciendo... Netlify para poder hacer un deploy a tu sitio. Entonces ahí al final te está diciendo que creando una, una, un build optimizado con React, así similar a lo que haces cuando haces un yarn build o un npm run build, es igual, está haciendo un build pero con instancias en la nube para que tu sitio quede en la web. Una de las otras cosas que puedes hacer es ir a deploy settings, puedes también ir a la parte de general y darle change site Name. Aquí puedes cambiar el nombre. Voy a puedo colocarle dashboard youtube y le doy save. Y ya mi dominio quedará sobre eh, dashboard youtube.nellify.app. Entonces, si me voy acá, acá va a quedar nuestro sitio. Y ya este no, no, no, no, no nos quedará habilitado, sino dashboard YouTube. Entonces una vez eh, podemos ir al deploy e ir viendo acá, vamos a darle un espacio hasta que quede eh, publicado. Bueno, aquí hay algo muy importante eh, y es importante que nos ocurran estas fallas, dado que me dice eh, el build command file de yarn ha fallado, a veces eh, te da estos errores porque tienes que colocar una variable en el entorno y, y, y lo, hizo, lo hice a propósito para que saliera y tienes que ir a Deploy Settings ir a, aquí a Build Settings Edit Settings y colocarle algo que se llama CI y un espacio y el comando yarn BUILD o NPM BUILD el, el que tú más gustes luego vamos a Deploy le damos a Trigger Deploy y volvemos a lanzar ya no es necesario que hagas el proceso de nuevo ya solamente es decir Clear Cache en Deploy Site. Y él va a limpiar el caché y a deployar de nuevo el sitio. Vamos a dar una pausa y regresamos cuando esté completo. Vale, una vez hecho entonces esto, va a quedar este mensaje que se llama City is Live. Y vas a, dar, a poder darle un preview o directamente ver todo el log de que todo sucedió correctamente. Y podemos ver todos los estados. Bueno, en principio falló, pero acá cuando queda publicado dice Publisher. Y yo puedo dirigirme directamente a la URL de mi sitio de React y ya lo tengo. Algo importante o algún archivo importante que tienes que incluir dentro de tu eh, código de React es en la carpeta Public. Para Netlify necesitas crear un archivo que se llama redirects.html y escribir este comando para eh, redirigir todas las rutas de React que es para que estas rutas no fallen en Netlify. Vale, hasta aquí hemos visto cómo subimos una aplicación de React en Netlify. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan el video y nos vemos en un próximo video. Adiós.